No suelto las amarras cuando está sonando el estricto Espejimos ante tus ojos y creerás haberlos visto En realidad, vivimos paralelo a ellos Barras como garrotes hacen sacudidas de cuello Están faltos de ingenio, por eso son copias de copias Mientras hablan estoy matando mi fobia Frente al papel... Otra vez despierto al amanecer, no pierdo el tiempo para extender mi historia. Necesito música para saciar mi ser, da igual que pueda perder, mi paciencia va a prevalecer. Para siempre, no me puedo torcer, Cabe las ganas más fuertes. Solo tengo un miedo estar solo de a mi muerte. Pasando depresión entre renglones, ya no hay más cojones. Así me mantengo alejado de esas traiciones. Solo son marionetas, no entienden mis canciones. Tano y DTK son mucho más que reflexiones. Voy con mi Tano hasta donde sea, en el suburbio. Que va contra viento y marea, soltando lastre, Saca maneja. Yeah, yeah, yeah. Nunca es demasiado tarde, va a darte cuenta, despierta. Por una vida mejor, pa' mí, palo mío. Por seguir mi sendero sin sentir que el tiempo es perdido. No sigan las migas de pan en el camino que intentan corromperte para acabar contigo. lo bro, que coño, esto solo el principio. No juegues tus cartas, solo ocurra tu destino. Limpia el sudor, uh, esfuerzo y valor. La, La vida, vida se, se resume, resume en miedo y amor los bro, que coño esto es solo el principio No juegues tus cartas, solo oculta tu destino Límpiate el sudor Esfuerzo y valor, la vida se resume en miedo y amor Hermanos que te hacen más fuerte otros sentir una mierda Estás atentos primo y fuera nada más que llena Da pena, el dinero envenena y si falta más Pero tú ganas vivir eso nadie te puede quitar, ¿verdad? Hermano lucha por lo tuyo, no dejes te roben. Si ves que no trena, bueno, que le follen Ahora que nos oyen, que abran los oídos y escuchen Que la mentira siempre cogea y no se confunde Ahí fuera solo hay veneno que te espera No regalan nada, solo quieren mario escupo al mic como el primer día pero con más ganas y experiencia para destruir esa mercancía me sangra la agencia abocado derribo en el lazo, sin contacto acaban estupefactos cada vez mi rap más fuerte es más compacto siento me alejo los malos cuando redacto no claro, más que reflexiones patas como garrotes hacen sacudidas de cuello PM, oh, wow, de wow, barrio wow, de wow, Tacu wow, Capitano